viajero. Sí, nos vamos muy lejos. Uno de los destinos que es mi sueño conocer en algún momento de mi vida, no sé cuándo, pero nos vamos a la India. Vamos a conocer a una mendocina que está haciendo sus prácticas. Ella es médica y nos va a contar todo, ¿no es cierto? Lo que tiene que medicina y lo que es la India, ¿no? Me encantó. Muy bueno. Y para tema central de qué vamos a hablar, de la que se conoce como Ley de etiquetado frontal, que eh, fue publicada su reglamentación en el Boletín Oficial. Por lo tanto, eh, ya se inicia formalmente eh, se pone en marcha esto de que los paquetes de los alimentos tengan que estar señalizados con estos octógonos uh -huh. negros que indiquen excesos de nutrientes críticos. Eso es grasa, sodio, azúcares... Además, la ley también contempla que estos productos con sellos no puedan venderse en escuelas, sí, que no puedan bueno. uh -huh. ser eh, publicitados para niños, niñas y adolescentes. Uh -huh. La ADMAT va a tener que controlar, fiscalizar estos productos y eh, hasta, si no lo decimos mal, dos años tienen las, eh, las empresas, pequeñas empresas las pymes, para... Cumplir con todo lo que dice la normativa, un poquito menos creo, un año y medio, uh -huh. las grandes empresas. Pero de todo esto vamos a estar hablando con Raúl Giordano, que es director de eh, Angior y presidente de la Cámara de la Fruta Industrializada en Mendoza y vicepresidente de la COPAL, que es la coordinadora de industrias de productos alimenticios. Raúl, ¿cómo le va? Buenas tardes. A ver... Ahí ahí lo, vemos, lo vemos, pero no lo escuchamos aún. Bueno, ah. mira, en algunos países, como por ejemplo Chile, que capaz que algunos han tenido la oportunidad de ir y encontrarse. Ahí está, ¿ya está Raúl? Esto ya está implementado. Es ya está Chile. implementado, exactamente. Raúl, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, no, a usted gracias por su tiempo. Y, y lo primero que queremos es saber cuál es su opinión respecto a esta ley. Bueno, esta ley que ha sido primero sancionada y después, eh, por supuesto, reglamentada. Eh, es una ley que uh, tiene, tiene algunas, digamos, algunas contras eh, y vamos a ver cómo van a ser para implementarla. Bueno, en, la, en realidad, la ley que contempla toda la rotulación de los alimentos eh, y no solamente la rotulación, sino eh, los aditivos que se pueden colocar en la denominación del producto y demás, es el Código Alimentario Argentino, uh -huh, sí. que permanentemente está en, en visación por intermedio de un ente que se llama CONAL, que es una, eh, un ente federal en el cual participan representantes de todas las jurisdicciones de las provincias de Mendoza, de, perdón, del país, eh, y permanentemente está en revisión. Esta ley, en realidad, eh, tiene. Uh, diríamos, la particularidad de que está fuera del Código Alimentario. Uh -huh. Es decir, que ahora debe incorporarse al Código Alimentario, que es la ley madre de todos los alimentos que consumimos hoy día y que vemos en las góndolas de los supermercados. Uh -huh. Entonces, como bien decían ustedes, que hay un plazo primero mm, de 15 y 24 meses, uh -huh. dependiendo tanto de los sellos como de la empergadura de la empresa, eh, uh -huh. esta situación... Creo que se va a demorar aún más porque eh, tengamos en cuenta que eh, los rótulos que hoy están vigentes eh, en, en los alimentos eh, están eh, registrados y, y autorizados por los entes provinciales que determinan el RNPA, que es el Registro Nacional de Producto Alimenticio, que es un numerito largo que aparece en cada uno de los envases, y estos, estos, estas etiquetas están autorizadas por esos entes, en el caso de Mendoza es el Departamento de Higiene y Alimentación, dependiente de la, del Ministerio de Salud, eh, hoy día no tienen, eh, no, no pueden ampararse en esta ley. Claro que ha sido formulada porque necesitan la modificación del Código Alimentario Argentino. ¿Por qué? Que... ¿Cuál sería la interferencia en que por un lado se aplique el Código Alimentario Argentino y por otro lado esta ley? Digo, el Código Alimentario Argentino estipula que la información nutricional está en el paquete y demás. ¿Y qué pasa si paralelamente están estos sellos que indican exceso de nutrientes críticos? En realidad hoy en la etiqueta como la tenemos, como, uh -huh. como está hoy en circulación, está indicando los mismos datos que van a decir los sellos. Uh -huh. O sea, está diciendo cuál es el poder calórico que tiene la porción, cuál es el porcentaje de esa de ese poder calórico, de esa grasa o de ese sodio que va a intervenir en una dieta eh, media de una persona. No, pero, Acá, pero el sello, ley... el sello disculpe, el sello lo que va a venir a, a alertar al consumidor es de que eh, está ese sodio, esa grasa o ese azúcar en exceso, que por ahí en la tabla nutricional no lo indica como eh, un exceso o no. Claro, como una la alerta. gente la ley por ahí no sabe si está en exceso o no, en cambio que esté el sello va a indicar para el consumidor el exceso. Claro, como para tener un conocimiento más de lo que vamos a consumir. Está más correcto, pero no podemos estar trabajando con leyes paralelas Ajá. bajo un ente que es el que fiscaliza, que puede, puede autorizar un rótulo y a su vez otra ley desautorizarlo o agregarle algo más. Entonces debe ser uno solo, el ente y la ley, que es el código alimentario que no solamente reglamenta los productos que elaboramos acá, sino los que traemos del extranjero, que hay que ponerles un rótulo adicional indicando todas las, eh, la, las reglamentaciones que indica el país. Uh -huh. Y para colmo, ese Código Alimentario no es solamente un Código Alimentario Argentino, es un Código Alimentario MERCOSUR. Claro. Entonces, claro. en realidad, nos estamos metiendo en algo que fue hecho a las apuradas con un objetivo que no se cumple con una ley. El objetivo, justamente la, la ley dice, ley de promoción de la alimentación saludable. Y si nosotros pensamos que con el rótulo indicando si este producto tiene un exceso de sodio, un exceso de azúcar o un exceso eh, de, de, de un elemento graso o lo que sea, vamos a mejorar la alimentación de los argentinos, estamos muy equivocados. Bueno, los especialistas, realidad, Raúl, los especialistas dicen que sí. Que cuando la gente se dé cuenta, eh, va a cambiar sus hábitos de consumo, como ocurrió en Uruguay en México, que eh, eh, cambiaron un 50% de los consumidores, cambió su, sus hábitos de consumo. Entonces, dice que cuando la gente se dé cuenta, sí va a cambiar. ¿Usted cree que no? Sí. Yo eh, digo que sí a, eh, ayuda, pero lo que más ayuda y lo que tiene que ver ...con esta alimentación saludable... ...es lo que tiene en el bolsillo para poder pagar. Mm. Uruguay, muy bien lo dijiste... ...es un país que no tiene inflación... ...que tiene un nivel eh, económico... ...superior al nuestro. Pero en un país como nosotros... ...que ya le estamos dando... ...en la canasta que repartimos... ...le estamos dando harina, polenta y, y aceite... ...y pretendemos que esa persona... ...que no tiene recursos... ...o que tiene mínimos recursos... Esté comprando alimentos alternativos que, tienen, que no son más baratos y que, que tienen menos cantidad de azúcar, menos cantidad de grasa, menos cantidad de, de. Estamos haciendo un parche y no solucionando un problema. Esto es un problema integral que debe tener en cuenta la capacitación de las personas y también el poder adquisitivo de las personas. Uh -huh. Nosotros no podemos decir que una alimentación no podemos aplicar una alimentación correcta dada por un, por un eh, dietólogo que tiene que contener eh, eh, proteínas, vitaminas, fibras y, y, y cantidades acotadas o cantidades específicas de cada uno de los ingredientes como hidratos de carbono, como grasas y como azúcares, eh, hacerla valer, hacerla funcionar en un país donde tenemos el 50% de pobres y una cantidad de indigentes mayor. Entonces la verdad es que no estamos en contra de la ley, estamos en contra de creer que con la ley se va a solucionar la, la, la, la, la alimentación de los argentinos. Nosotros creemos que la ley hay que hacerla en forma, eh, diríamos, adecuada con los profesionales que están en esto, que se dedican a esto y, y haciéndola... Este estudio hace seis años que se está haciendo, junto con la CONAL, junto con Andisa de Brasil, y se tenía ya una fórmula y una manera de poder identificar y, y decirle claramente a un, eh, eh, a, a un cliente, a un consumidor, cómo iba a ser. De rompe y raja, este año, en forma eh, eh, aprovechando la pandemia, se hizo esta ley, que tiene muchísimas falencias. Uh -huh. No estamos en contra del etiquetado frontal, sí estamos en contra de la metodología y de la falta de fundamentos técnicos y apropiados para poner en lugar. Esto debe ser, debe haber capacitación para el consumidor, deben haber programas en que indiquen cuál es una dieta equilibrada. Si hoy día le vamos a decir eso y el, el, el, el, el consumidor va a decir cuántas kilocalorías ¿debo consumir por kilo corporal o por masa corporal? ¿Lo sabemos? No está indicado. Entonces, en realidad, es una parte de esta mesa, es una pata de esta mesa, pero no es absoluta. Con esta ley no vamos a solucionar la, eh, eh, la, la alimentación de los argentinos. No, por supuesto Ayuda... que no, porque sí. hay una cuestión coyuntural y estructural eh... Que, que va por otro lado y que tiene que ver con la alimentación de los argentinos, que es básicamente este, la pobreza. Pero, eh, digo, si uno se abstrayera de, de ese ítem o de esa situación que lo abarca todo, porque si no hay plata no se puede comprar nada, ni bueno ni malo, etc. Eh, quienes defienden la ley lo que dicen es, ok, si las empresas alimenticias quieren zafar del sello negro, pues que reviertan la forma de elaboración. ¿Qué dice usted ante eso? No, no, no es así. Vos bien dijiste recién un ejemplo de que Uruguay eh, cambió sus hábitos alimenticios. Pero antes tuvimos a Chile. Sí, y Chile, sí. que tiene no tiene un poder adquisitivo importante, la gran mayoría de la población, hoy día en el supermercado encuentran el 80% de los productos tienen códigos eh, hexágonos negros. Uh -huh. Ya no le dan importancia, ya pasa a ser como la calavera en el cigarrillo. Sí. Lo uh -huh. consumen lo mismo, porque no les alcanza. Y no es que los fabricantes están elaborando un producto que hace mal a la salud. Esto ha ido evolucionando. Y hay productos que están un poco más evolucionados. Pero una golosina va a tener azúcar, un dulce va a tener dulce. Y hay dulces de bajas calorías. Pero ustedes saben muy bien que los dulces de bajas calorías son más caros que los de los normales. Entonces, o una mermelada. Eh, es decir que... Va acompañado de un proceso distinto, de otros tipos de aditivos que hacen que el producto sea de menor caloría, pero que también tenga, por ejemplo, gelificantes distintos o aditivos distintos para que logre asemejar a un producto natural eh, y, y, y antiguo como puede ser una mermelada o como puede ser un durazno en almíbar. Uh -huh. sí. Imaginemos un, un durazno en almíbar sin azúcar. La primera reacción va a ser que no lo van a consumir. Bien. Uh -huh. Pero ¿no será también Entonces, ser, como, ser como un trabajito no, de, de a poquito para ir de a poquito tomando conciencia ¿no? de lo que uno va consumiendo o de lo que tiene, eso que vamos al supermercado, que compramos, que le damos a nuestros hijos, como que sea todo de a poquito? Para tomar conciencia. Eh, justamente, si vos tomás un ejemplo de la casa, sí. vas, a, vas a ver que, por ejemplo, reducís la cantidad de sal, un, un proceso natural que en uh -huh. muchas casas pasa uh -huh. eh, al principio nadie les gusta las, eh, que no tenga sal y después se van acostumbrando hasta que llega un momento que, que toda la familia aunque haya uno enfermo de hipertensión y que necesite consumir con menos sal, todos ya están eh, digamos acostumbrados sus papilas gustativas fueron acostumbrándose a comer con menos sal o sin sal uh -huh. esto como bien decís es un proceso pa paulatino pero bien está indicado que este proceso debe tener información, formación y capacidad de compra. Entonces, con esas tres patas esto va a funcionar, pero no creamos que en el lapso de estos 24 meses que se van a, a poner todos los productos con los logos y los hexágonos negros, y de ahí se termina el problema, ya está solucionado el problema de alimentación, no, eso es un error. Por supuesto que no. Bueno, Raúl... pero no está contemplado en, en la promulgación y en la idea de la ley estas otras dos patas que son tan o más importantes que la rotulación. Raúl, lo he oído decir que la ley es inconstitucional. ¿Van a hacer algún tipo, algún tipo de presentación judicial? No, si se aplica hoy la ley como está, mm. hay un paralelo entre la rotulación que eh, el Código Alimentario autoriza ...y la rotulación que esta ley autoriza... ...están en paralelo... Uh -huh. ...el Código Alimentario dice una cosa... ...y esta ley dice otra... Uh -huh. ...entonces en definitiva... ...yo puedo presentar un amparo y decir... ...mi rótulo está de acuerdo al Código Alimentario... ...hasta que no se derogue... ...esa ley... ...o se cambie esa ley... ...yo estoy amparado en esa ley... Claro. Uh -huh. ...porque en ningún momento se ha derogado... ...la rotulación anterior... ...entonces... no ...nosotros estamos trabajando mediante la Coordinadora de Alimentos Copal en Buenos Aires, permanentemente todas las semanas, dándole los parámetros máximos de los cuales, por estudios que cada una de las empresas y los laboratorios han hecho, y el gobierno también con sus centros de investigación hacen de cuáles son los máximos de calorías o los máximos de grasa que puede tener un eh, alimento o no. De esos 600 valores se les ha pasado al Ministerio de Salud para que eh, armen esta, esta reglamentación. Solamente 30 fueron tomados y los demás eh, pusieron valores que, que algunos son imposibles de cumplir. Entonces, digo, estamos trabajando, no sacamos los pies del plato. Seguimos insistiendo en que esto no es lo mejor y hay que mejorarlo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí, en ese sí. trayecto nunca nos hemos opuesto. Siempre sí. hemos dicho trabajemos en conjunto lo mejor, y lo que deberíamos haber hecho desde un principio, es que hubiesen ido, no solamente a los industriales, sino a los mismos entes que el gobierno tiene para legislar esto, uh -huh. que es la Comisión Nacional de Alimentos, que realmente no la llamaron para generar esta ley. Uh -huh. O sea, algo natural, propio, que se le paga, que hay, que, está, que es federal, que está en todas... Porque, a ver, esto también afecta a las economías regionales. Uh -huh. Imagínense que acá hay una, una gran pelea, por ejemplo, con la sal en San Luis o con el azúcar en, en, eh, en, en Tucumán. Y entonces, bueno, a ver, trabajemos en conjunto para que hagamos una, una disminución de, de, de la cantidad de azúcar progresiva, que, porque de, de, de golpe y raja vamos a tener una cantidad de productos con, con eh, hexágonos uh -huh. que nos va a apabullar, y no vamos a encontrar productos sin hexágonos. ¿Y, y qué tiene para Entonces, decirle a los, a los profesionales y a quienes han participado en la elaboración de esta ley y demás que aseguran que es eh, una ley modelo, digna de ser copiada por otros países de la región, y que lo que sucede en realidad es que los empresarios están haciendo lobby, como no pudieron frenarla con el lobby, lo que hacen ahora es confundir? Mire, yo le diría que... Como es la costumbre de este gobierno, echa la culpa siempre al de afuera. Esto fue una copia, y, y, y, y, y copie de la ley chilena, que ya era un fracaso en Chile. Nosotros teníamos eh, con CONAL, la Comisión Nacional de Alimentos, ente estatal, puramente estatal, la COPAL y ANVISA en Brasil, tres alternativas para colocar en, las, eh, en la identificación de rótulos de advertencia en las etiquetas: una de Ecuador. Otra de Estados Unidos y una propia que se había hecho entre Colombia y eh, se había estudiado en Colombia. Eh, y que, que estaba muy avanzada. Esto hace seis años que se está haciendo. Bueno, hicieron esta ley que es copia y pegue de otras leyes. No se estudió nada. Nada. Absolutamente nada. Entonces, la verdad que están diciendo, la culpa la tiene el otro de algo que hice yo. Básicamente, esa es la tesitura de cada una de las cosas que hacen mal eh, eh, las, las autoridades. Uh -huh. La culpa la tiene otro, no la tengo yo. Antes deberían haber investigado y haber trabajado con la Comisión Nacional de Alimentos, que es un ente estatal, claro. puramente estatal, que tiene representación en las provincias, en cada una de las provincias de la República Argentina, y haber escuchado y haber realizado algo que sea consensuado, que sea criterioso. Esto es el criterio de unos pocos, no es el criterio de la mayoría, y no hay ningún lobby. De hecho, hay muchas empresas que podemos decir que son muy grandes empresas a nivel internacional que ya sacaron antes de estos, eh, eh, de, estos eh, de esta promulgación de ley, eh, por ejemplo, gaseosas sin azúcar. Entonces, la verdad que tienen mucho más poderío para modificar y para hacer una investigación, si ustedes... ¿Recuerdan? Hace escasos dos años, año y medio, durante la pandemia, esa empresa eh, multinacional hizo un concurso internacional para encontrar un sustituto al azúcar. Lo encontró, pero tiene los medios para poderlo realizar. Sí. Sí. Eh, entonces, de alguna manera, no es un lobby. Si fuese un lobby, eh, no estaríamos hoy día, las empresas en quiebra, tratando de subsistir, pagando impuestos uh -huh. y eh, teniendo cada vez más trabas, más cosas a, a cumplir se tendría que haber trabajado en conjunto, como se hacen las cosas en los países hechos. Uh -huh. Raúl, muchísimas gracias por esta charla, por este momento compartido. Gracias Raúl. No, por favor, gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego.